¡Dispara Lukaku! ¡Qué lástima! ¿Por qué poco? Cuidado con Lukaku, que podría haberse hecho daño ahí. O quizá esté haciendo algún estiramiento, porque sabéis que Lukaku hace, ¿vale? Plie, ¡Releve! Si es ya que te tengo que decir algo. Te quiero. Tú eres un buen colega. ¡Mierda! Creo que veo triple. Anda, qué chiquitita. Y el árbitro decide consultarlo en el bar. ¡Paco, tráete otra caña! ¡Ondavita! ¡A todo gas! ¡Lo vendo. Vamos, Rufus. ¡Busca la pelota! ¡Venga! ¡Usa el pato! Ella quiere más, yo le doy da. Ella quiere. Mm, ah, mm. ¡Voy a darle. Mm, ah. ¡Párate esta, Alex! ¡Para, para! ¡Que se ha dormido! ¡Puta narcolepsia, despierta! teníamos que haber fichado el sonámbulo ¿Sabéis quién soy? Coco y no os metáis Coca Tío, Qué va ha dejado? ¿Qué me ha dejado la Jenny? que, que todas la que quiere. conmigo lo que quieren, eh. Jack. Píntame como una de tus chicas francesas. Hmm. Jugar con la mano. Oye, se me ha ocurrido una cosa. Hemos jugado 45 minutos solo tocándola con el pie. ¿Qué os parece si jugamos solo con la mano? La ¡Coño, qué pesado! ¿Tienes la pelota? ¡Vete a tomar por culo tú y la pelota! ¡La pelota! ¡Ay, ¡Ay, mi mamá por el cuchillo de Rambo! ¡No siento la pierna! El cani español busca pelea Intenta llamar la atención de las hembras en señal de apareamiento Pero termina huyendo cuando escucha el canto del picoleto ¡Eh! ¿Me estáis viendo? ¡Mira lo que se hacer! ¡Mira, mira, mira, mira! Que me pongo el hombro al revés, floto y salto ¿Pero qué hay que hacer para que me hagáis una foto? ¡Puta prensa! ¡Vos sé que la veo el truquiño! ¡He salido del estadio! Píntame como una de tus chicas francesas. Montero, no te asustes. Si acerca un negro nazi a tus seis, haz que me besas, disimula. Ah, vamos perdiendo. Ah. ¡Hostia, esto es rura. ¡Míralo en el bar! La tele tiene mejor definición que esos ojos. ¡Basta por aquí! ¡Basta por allá! ¿Yudan, Karim? ¡Rin, Rin! ¡Tuya! ¡Pilla esta! ¡Mierda! Este mes entero me lo paso en el banquillo. ¡Wee!